Bueno, como siempre estuve diciendo, iba a caer toda esta moda eh, gracias a las autoridades en este país. Autoridades y payasos, ¿no? A las escuelas de drones que no, no tienen interés en que la gente se eduque, sino en cobrar a todos los que están acomodados con los diferentes ayuntamientos y a cuatro o cinco empresas que son las que se quedan con todo porque tienen el poder económico para hacerlo. Los pelados no podemos. Entonces, bueno, hice unas imágenes y se las quería mostrar. Ha habido actualizaciones, las he ido puesto en, en, por todas las por todas las plataformas, les he ido avisando, poniendo imágenes, mostrándole cuáles eran las Siempre de ahí con las actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones, hartándonos de actualizaciones, por un lado, la marca. Y por otro lado, con las normas, las leyes y las estupideces, el Estado o quien carajo sea. Porque ya digo que hay muchas cosas que están en desconocimiento estatal. Y algún fantasma abre la boca y otros copian y pegan. Entonces, así vamos. Si preguntan en Madrid cómo le está yendo a DJI, verán lo que han caído las ventas desde el 2020, para no irnos más atrás aunque 2018-19 fue el boom, el éxito, a 2023 han caído muchísimo la venta y han matado el mercado. Como lo matan con los detectores de metales, como lo matan con las motoscross, como los matan con la pesca, como lo matan con todo. Van eliminando absolutamente todo y quedan cuatro o cinco privilegiados disfrutando de las diferentes hobbies, pongámosle, contra 40 millones que no podemos hacer nada. Entonces es un delirio, es como en Irak, las minorías destruyeron el país... Y aquí estamos en lo mismo. Siempre mandan las minorías. Mandan los dos trolos, mandan los dos travestis, mandan los dos negros, mandan los dos gitanos, mandan los dos pobrecito este, pobrecito el otro, pobrecito aquel. Y al final hay que llamar a Tangaman para que pueda eh, seguir con estas cosas, porque si no se hace insostenible. Te empiezan a vetar, en Instagram me sacan el video, en, eh, hasta en TikTok. Me sacaron un video porque estaba con una... estamos viendo muertos tirados por la calle. Y saqué un video de una pistola Gamo de CO2 y me lo tumbaron. O sea, es una cosa que ya no yo ya no sé por dónde ir. No sé por dónde ir. Es un delirio. Un delirio. Así que bueno, vamos a llamar a Tangamán. Tangamán. Tangamán. Tangamán. Tangamán. Tangamán. Tangamán. Y que Pegaso hable con Tangamán si quiere. Porque la cosa está así: un vuelo, hola, soy Tangaman. Un vuelo a X altitud, en X provincia, en X zona, en X montaña, en X campo, en X, X, Así que nada, parece que esta tanga se está comiendo una salchicha, pero no. Es cuando hablo que al tener una mandíbula prominente, como la chota, eh, se mueve, en fin esto también sirve para el covid no no solo para no es solo un avatar así que bueno hagan lo que quieran si quieren ir a gastar y seguir sacando licencias que las van a guardar en un cajón las sacan si no eh, dedíquense a disfrutar de los diferentes hobbies si no hacen daño a nadie y no molestan a nadie no veo cuál es el problema eh, desde el el tema estatal esto es lo que yo llamo tirar el dinero público no es una malversación de Fondos públicos. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad y en este país se tira el dinero de a miles de millones en tonterías. Así que nada, voten a Tangamán que junto con Vox y algún otro haremos de este país un lugar mejor. Vamos caminando hacia atrás, deténganse y comiencen a caminar hacia adelante porque esto no da para más, no da para más. Estamos que no podemos más, sobre todo con las leyes laborales y los salarios que vamos. Ya no se puede más en este país. Así que nada, hasta luego.